Hola, somos Laika, una plataforma digital delivery de todo lo que necesitas para tu mascota. Nuestro lema es Universo Peludo porque queremos ser el top of mind al momento de pensar en tu mascota. Tenemos todas las marcas de alimentos, snacks, medicinas, accesorios y en temas de servicios, todos los que necesites, carretas de baño, veterinario, paseadores, OPS, seguros, restaurantes, entre otros. Tenemos precios bajos siempre y hacemos delivery a todos. Tenemos todos los métodos de pago: tarjeta, datáfono y efectivo. Todo nuestro negocio está basado en tecnología. Siempre estamos buscando la eficiencia a través de desarrollos propios, como por ejemplo el mercadeo, la contabilidad, los proveedores, las compras, los inventarios e inclusive la logística. Puedes hacer tu pedido y te llegará el mismo día. También lo puedes programar o incluso hacer suscripciones en donde escoges la frecuencia que quieres con los productos que necesitas. Por ejemplo, cada semana, cada dos semanas o cada mes. Para este año vamos a abrir Medellín y para el 2019 pensamos a abrir Cali y Barranquilla. Laika es un negocio que se basa 100% en tecnología. Cada vez que tenemos un problema o un obstáculo, hacemos desarrollos propios que nos permiten ser eficientes. En la actualidad tenemos más de 8 softwares integrados, pasando desde logística, mercadeo, proveedores, compras y por supuesto ventas. Nuestras metas son claras, para el 2019 seremos la plataforma digital número 1 en Colombia para mascotas y para el 2025 seremos la plataforma número 1 en toda Latinoamérica. En nuestros primeros 12 meses factoremos 2 mil millones de pesos y en los siguientes 12 factoremos más de 10 mil.